Para Ciudad nos encontramos con Don Manuel. Don Manuel, ¿qué le ha parecido el paseo campestre hasta ahora? Sí, bonito. Es muy... ya eh... Esto como todos los años, hoy encuentro muy buena idea y, y bonito. Don Manuel, ¿y qué panoramas tiene para hoy día? ¿Va a participar en alguna actividad, algo por el estilo? No, no, nada. Voy, voy negociando, voy a darle el obra ahí. Eh, ¿Dónde está ubicado su puesto para, para hacerle una propaganda algo así? No estoy aquí con Gedeón Reyes, con él estoy. Don Manuel, muchas gracias. Para Ciudad